Hola, ¿qué tal? El saludo cordial para todos y bienvenidos y bienvenidas a la información. A todos, gracias por su audiencia. ¿Cuál fue la advertencia que emitió la Federación contra el Reino Unido en las últimas horas? Recordemos que el llamado fue a una diplomática en Moscú del Reino Unido a descargos. Ya les tengo todos los detalles. Por supuesto, no hay duda de que los servicios de inteligencia británicos están involucrados en el ataque a la base de la flota del Mar Negro en Sebastopol el 29 de octubre y el sabotaje del Nord Stream. No se quedarán sin una reacción. Hablaremos de esto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Departamento de la Defensa del Norte sigue hablando de la preocupación por el uso de armas nucleares por parte de la Federación en Ucrania. Según el Norte, Kremlin estaría analizando el uso de ellas. Y Zelensky envió un nuevo mensaje al Kremlin y lanza nuevas declaraciones. Se elevan las tensiones entre la OTAN y la Federación Diario Occidental Habla de la confirmación del equipamiento del avión Sub-24 de Ucrania Con misiles de largo alcance Scalp Pasó la prueba El submarino generalísimo Suborov fue puesto a prueba hace pocas horas Con el lanzamiento de misil intercontinental suben las tensiones. Pentágono aprieta el acelerador para apoyar a Ucrania con 38 nuevos sistemas de misiles HIMARS, suministrando también drones Vampir para eliminar los drones rusos. Japón decide desenfilarse del G7. ¿Cuáles fueron las razones? Sencillamente ya se las tengo aquí en Noticias de Última Hora. Los invitamos a que se queden hasta el contexto de las noticias y bienvenidos a toda la información. Aquí empiezan las noticias de último minuto. Ojo al dato, amigo, de noticias de última hora. Hemos podido establecer que el gobierno de la Federación ha llamado a descargos a la diplomática del Reino Unido. Estamos hablando de la funcionaria Demora Bromer, que fue citada oído por los siguientes señalamientos de estar involucrados el Reino Unido presuntamente en las arremetidas al puente de Kers en Crimea, al sabotaje al Nord Stream 1 y 2 en el Báltico, además de la planificación de la arremetida contra bases rusas en Sebastopol. Según se está indicando en las informaciones por medios eslavos, el Kremlin tiene todas las pruebas de que están inmersos en estos acontecimientos y algo más, y el rechazo a esta participación fue enérgica por parte de Moscú. Así ha sido el comunicado por parte del Ministerio de Exteriores de Rusia están diciendo los medios eslavos, mucha atención, en un comunicado emitido por la Cancillería, se ha dado a conocer que Moscú tendría la información de que Londres habría transferido una serie de drones a Kiev y que los especialistas británicos participaron activamente en el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas de operaciones especiales ucranianas, incluidas las que participan en operaciones de sabotaje en el mar. Moscú advirtió que las acciones de Gran Bretaña amenazan con intensificar la crisis de seguridad y conducir a consecuencias imprevisibles y que las llama peligrosas. Se agrega que tales provocaciones hostiles por parte de Londres son inadmisibles y deben ser cesadas inmediatamente. Esto por un lado, pero vienen más declaraciones que son importantes dárselas a conocer a nuestros amigos del canal Noticias de Última Hora. Esto dijo Moscú a la diplomática del Reino Unido. Si tales actos de acción cargados con la participación directa del Reino Unido en el conflicto continúan, presten atención, toda la responsabilidad por sus desastrosas consecuencias y el aumento de las tensiones en las relaciones entre los dos estados recaerá completamente al lado británico, está comunicando la Cancillería. Recordemos que Liz Truss, la ex ministra del Reino Unido, también tiene sus anotaciones con el Ministerio de la Defensa y podría estar inmersa, inmiscuida en la arremetida contra el Nord Stream en el Báltico información que ya la tiene el Kremlin y hace parte de todo el señalamiento y la advertencia de Rusia al gobierno del Reino Unido. Elementos que tienen sustento de, según Rusia, tienen actos probatorios para la federación en contra del gobierno británico y les ha quedado avisado por parte de Moscú a Gran Bretaña. Tocaría esperar cómo va a ser el desenlace porque de no ser aplacada las intenciones del Reino Unido contra los eslavos podrían estar viendo una respuesta a otro nivel por parte de la federación en las próximas horas o en las próximas semanas. Pero a esto le tenemos que añadir que se sigue hablando del tema del posible uso de armas nucleares. Estados Unidos está viendo con preocupación el posible uso de estos artefactos y señala a la Federación de estar preparando el uso de lo que se está hablando hace poco, de la bomba sucia. Y desde el Kremlin, por supuesto, han refutado estas acusaciones y señalamientos por parte del gobierno ucraniano y por parte de Occidente de que señalan al Kremlin de estar preparando un ataque de falsa bandera. Hace pocas horas el Pentágono habló sobre esto, escuchen, la Casa Blanca dijo el miércoles que estaba cada vez más preocupada por las reiteradas menciones de altos funcionarios rusos sobre el potencial uso de armas nucleares en el conflicto en Ucrania, luego de que saliera un informe de medios que dijera que altos mandos militares rusos habrían discutido cómo y cuándo usar esta arma, esto lo dijo John Kirby, estamos cada vez más preocupados por el potencial a medida que han pasado estos meses, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El funcionario no confirmó un informe del New York Times que dice que oficiales militares presuntamente hablaron del nivel recientemente, hablaron de un alto nivel de, de cómo podrían usar armas nucleares tácticas en el campo de batalla. Esta información que citó a funcionarios norteamericanos señala que el presidente ruso Vladimir Putin no participó y que no había indicios de que el ejército ruso estuviera decidido este tipo de armas. Recordemos que el mismo portavoz de Estados Unidos, Jake Sullivan, recientemente le ha advertido a la Federación que el uso de estos artefactos tendría consecuencias catastróficas. Asimismo, hay que decir que hace poco, y lo dijimos en el video reciente, Dimitri Medvedev dijo que la única forma que se puede evitar una guerra global es la victoria rusa, porque literalmente sería la ecotombe. Además, ha reiterado en ocasiones que la recuperación de los estados anexionados a Rusia sería una amenaza am existencial para el estado o para la Federación. Vamos a avanzar con más noticias, presten mucha atención porque están siguiendo paso a paso todo lo que está haciendo la OTAN, en especial estamos hablando de Polonia, que después de esta acción van a subir más las tensiones pues polonia ha dado el sí a equipar a un bombardero su-24 ucraniano con el misil táctico scalp que tiene un alcance de hasta 300 kilómetros la integración de este misil estamos hablando del scalp de la otan en los próximos días se ha establecido que es posible la instalación de este tipo de artefacto en el bombardero soviético de hecho el misil scalp se convertiría en el de mayor alcance que obtendría el ejército ucraniano. El SCALP representa una plaza particular con un poder destructivo así como por su alcance teniendo en cuenta el espacio aéreo controlado por Ucrania le permitiría llegar a cualquier punto del territorio incluso a Crimea así como a varios centros regionales en el oeste de incluyendo los puntos militares que están en control de la federación polonia está integrando bombarderos su 24 soviéticos con misiles de la otan el ejército polaco está esperando la llegada del su 24 de la séptima brigada de la aviación táctica de las fuerzas armadas de ucrania especialistas están garantizando la integración de la aviación ucraniana con los misiles estándar de la otan el aliado más cercano de ucrania tiene dos grandes plantas de reparación de aviones que funcionan como más occidentales y estas son las fábricas militares de la aviación en varsovia y en Bitgos, así como la fábrica estatal de aviación en Milek, junto con la que se encuentra en el aeródromo militar de Sersov, informa Monitoreo Militar, el diario que está exponiendo esta información y que la estamos destacando a través de Avia.pro. También recordemos que Rusia habría anunciado que la transferencia o el apoyo, la instalación de los con un largo alcance a Ucrania lo constituye como la violación de las líneas rojas designadas, pero esto no ha sido escuchado por parte de los países que conforman el bloque militar. En las últimas horas el presidente de Ucrania aseguró que no buscará ningún compromiso con Moscú y que la única forma de buscar solución es recuperar todos los territorios, llámese pertenezcan a Ucrania, haciendo hincapié en que los Deben de retirarse de los asentamientos controlados por ellos, pero también dice lo siguiente: y esto es comidilla entre los analistas de la red. Dice Zelensky que no deberíamos temer a un ataque nuclear, fue lo más reciente que ha dicho el mandatario de Ucrania. Ya lo vienen advirtiendo, siguen la retórica desde el norte. ¿Qué hay detrás de todo esto, señores? ¿Quién los va a utilizar? Es la pregunta, porque esto es un tire pelota para acá y para allá, pero se sigue ahondando en el tema. Esperaremos en las próximas semanas si esto llega a ser verídico. El nuevo submarino nuclear ruso Generalísimo Sugorov lanzó con éxito el misil balístico intercontinental Bulava. El ataque del misil balístico intercontinental decisiva para el último submarino nuclear ruso. Dice la información que el misil alcanzó el objetivo situado en la península de Kura, en Camp Captcha. El submarino Generalísimo Subarov será puesto en servicio de combate a la armada rusa según el ministerio de la defensa dice que el vuelo del misil balístico Bulava tuvo lugar en modo normal según los datos confirmados contra el objetivo las ojivas del cohete llegaron con éxito al área determinada en el campo de batalla de Kurin, informó la cartera de la defensa Muchísima atención porque en las últimas horas se conoce que el norte, a través del Pentágono, entregó 38 HIMARS MLRS a Ucrania. El Pentágono anunció oficialmente que Ucrania recibió 38 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de los Estados Unidos. Y esto, una vez más, es un paquete de que se la entrega oficialmente al ejército, tengamos en cuenta que son 11 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiples M270 que han sido suministrados por el Reino Unido así como los cohetes HIMARS 2 suministrados por Alemania y tienen una gran cantidad de estos MLRS que ya fueron enviados a territorio en Washington, hace pocas horas Washington informó que 24 lanzadores ya están en servicio, sin embargo esta información todavía no ha sido corroborada por el Pentágono pero se habla que el objetivo a partir del 14 de octubre era recibir 38 HIMARS y para este fin de año muy posiblemente llegarán reservas de 50 unidades para el ejército ucraniano un poco antes se había informado por parte del departamento de la defensa ruso que desde el comienzo de la operación han eliminado 13 HIMARS sin embargo debido a la reposición que ha hecho occidente de estas armas probablemente la falta de estos equipos no lo han sentido por parte del ejército ucraniano además se sabe que el norte va a suministrar el Vampir, el vampiro o equipo de cohetes ISRR paletizado modular independiente del vehículo. Se habla que se puede instalar en la plataforma de carga de casi cualquier camión o vehículo utilitario civil. Mientras también se habla de la utilización de municiones guiadas por láser capaces de lanzar objetivos, alcanzarlos terrestres y aéreos, incluidos vehículos aéreos no tripulados para su eliminación. Y mucha atención porque el país de Japón está sufriendo la crisis de las sanciones. Y ahora se suma que nadie quiere comprar la deuda japonesa. Además que está presentando los mayores desafíos energéticos de la historia. Todo todo por el embargo al petróleo y gas ruso y está pasando factura y ahora ya no aguantan más, las cosas hierven en Japón pero la realidad es que ya no está surtiendo efecto las sanciones y por debajo de cuerda le siguen comprando petróleo y gas a Rusia a través de un tercero en las últimas horas ha conocido que probablemente se va a reactivar el proyecto de gas natural que tiene Japón en conjunto con Rusia que es viejo y por el tema de la invasión pues fue quedado por los rusos pero ahora están analizando volver a retomarlo pues además Japón ha sido muy golpeado por el tema de la pandemia y otros temas internos que ahora está muy duro el tema recordemos que el G7 se reunió este año en donde acordó con los países aplicar las sanciones a Rusia y al final resulta que esto fue un efecto adverso producto de estas sanciones que querían dejar literalmente en la quiebra a la economía de Rusia pero jamás dio y ahora está causando mucho descontento en los japoneses y no solo a ellos la hipocresía le está pasando factura a todos los países aliados del norte y en la Unión Europea, Japón definitivamente ha dicho que se va a desfilar del G7, se sale porque no tiene otra opción de seguir con las sanciones y causando el efecto adverso además que esto le pasaría también un costo político al gobierno, no tienen espacio para aumentar sus tasas de interés pues ahora están sumamente endeudados más que cualquier otro país, estamos hablando de un endeudamiento de cerca del 300% que es imposible pagar y mucho menos el efecto para sus ciudadanos que ha sido literalmente catastrófico, literalmente los trabajadores trabajan para pagar las deudas y están engañados para vender los bonos desde el sistema financiero esto llega al punto la situación que por el nivel de endeudamiento está colapsando la moneda en el mes de octubre han gastado millones de yenes para corregir el precio y reducir su precio para nivelarlo ahora expertos lo ven como un colapsamiento de la economía el banco central no está permitiendo el alza de los intereses y esto tiene contra las cuerdas al gobierno y a la economía de esta nación entiéndase que japón ahora romperá filas y no puede seguir aparentando que todo está bien cuando las cosas van en caída libre y debilitar más la moneda Y cuando se trata de hacer negocios en dólares se debilita mucho más y ahora le convendría mucho más, valga la redundancia, retomar las negociaciones con el Kremlin, es la información que están sacando medios helados, y se la estamos sacando a todos ustedes a través de nuestro canal. Mucha atención, porque estas son imágenes del momento de la destrucción de un avión de ataque Su-25 en el área de Bagmuk, fue cautado en video, y esta información la extraemos del diario Avia.pro, donde dice que el avión de combate, fue derribado desde un sistema de misiles antiaéreos mientras volaba a baja altura como consecuencia de los daños recibidos por el avión de ataque su 25 este último tras haber volado unos kilómetros más cayó al suelo y literalmente fue destruido al mismo tiempo se desconoce qué pasó con la tripulación de ataque del sub 25 a partir de la situación se puede ver lo que ocurrió relativamente, sin embargo, no nombran las circunstancias, el área específica donde cayó el avión, solo eh, al parecer se conoce que ocurrió en la dirección de Banmut. Se habla que las condiciones meteorológicas a esta hora son desfavorables. Los vuelos de los aviones de ataque a baja altitud son extremadamente difíciles para operar al mismo tiempo debido a las caídas eh, hojas por el tema de que se avecina en invierno. Ha sido más difícil maniobrar el tema del de avión militar, lo que dificulta su uso para las tropas rusas como tanto para el ejército ucraniano. Hasta el momento no hay declaraciones oficiales sobre estas imágenes que han sacado a través de la red y el derribo del de Su-25. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora.